Hola a todos, sean bienvenidos a la ponencia Entrando con pie derecho al mundo laboral Experiencia desarrollando un curso MOOC Este trabajo ha sido desarrollado por la bióloga y especialista en gestión ambiental sostenible Yerle Angélica Rincón Blanquizet Y quien les habla, la bióloga, magíster y doctora en ecología y recursos naturales Marta Lucía Ortiz Moreno Las dos somos docentes vinculadas a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos la iniciativa de desarrollar este curso MOOC obedece a un escenario bastante álgido e interesante que se da con los jóvenes profesionales en los diferentes tipos de programas en los que se puede desarrollar la formación básica en educación superior. Este, este escenario está compuesto por diferentes condiciones que hacen que la transición de estudiante a joven profesional puede hacer un momento de estrés, de incertidumbre, de frustración y decepciones al no entender qué es lo que está solicitando el entorno laboral o eh, al desarrollar falsas expectativas sobre lo que se va a obtener una vez ingrese en él. Uno de los ejemplos típicos de ello es el famoso bucle que hay entre los jóvenes profesionales que ingresan buscando sus primeros trabajos y las ofertas laborales en las cuales se requiere al menos 3 a 5 años de experiencia laboral para acceder a un empleo, creando una gran frustración entre los jóvenes profesionales. Uno de los aspectos más importantes que explican todos estos fenómenos de choque entre el paso de estudiante de pregrado a joven profesional están relacionados con la no definición de un proyecto de vida profesional, es decir, nos preocupamos por pasar rápidamente por todos los eh, contenidos o materias que componen el programa profesional, pero no nos planteamos la posibilidad que es, a partir de nuestra decisión autónoma, eh, la creación de un perfil profesional específico conforme a nuestros talentos y habilidades y a lo que pretendemos obtener como profesionales cuando terminemos nuestra formación. Esto puede estar muy relacionado con el paso irreflexivo por la malla curricular, es decir, ese afán desmedido por cursar todos los cursos y aprobarlos con el mínimo esfuerzo posible muchas veces y de esta manera graduarse lo más rápido posible para estrellarse contra una pared cuando se llega al entorno laboral porque lo que aprendieron en las materias no necesariamente es lo que les está pidiendo el contexto. Otro error que se puede identificar es creer que un diploma de pregrado es suficiente para posicionarse en el mercado laboral, cuando en realidad hay una enorme competencia que se da no solo con los compañeros de curso, sino también con los egresados de otras regiones, de otras universidades e inclusive con los profesionales que ya llevan años ejerciendo dicho, dicha carrera. Esta, eh, digamos, visualización de crisis ya ha sido identificada por llamado y lavado, eh, en, de, relacionándola eh, con la ampliación enorme de la oferta profesional a nivel de educación superior y la falta de direccionamiento o de conexión con respecto a las necesidades del, marco, del mercado laboral en cada uno de los contextos y para cada una de las profesiones, generando una gran cantidad de profesionales que tal vez no están adecuadamente preparados para lo que el mercado laboral requiere. Esa disonancia entre lo que el mercado requiere y la falta de eh, formación específica puede llevar a tener choques importantes cuando las ofertas laborales que se pueden encontrar en los medios de comunicación o de divulgación o del voz a voz no corresponden a lo que realmente se pretendía desarrollar en la, mar, en la malla curricular o son ofertas laborales es ultra específicas con unos requerimientos elevadísimos a los cuales un joven profesional no podría presentarse. Eh, eh, digamos que esa preocupación entre la relación con pendencias laborales y eh, formación ya ha sido abordada por eh, Cristancho García eh, en el 2006 donde indicaba que efectivamente eh, hay que trabajar mucho las mallas curriculares para que realmente respondan a la formación específica que se requiere en el contexto que cada vez está cambiando y por lo tanto, eh, a veces la flexibilidad de esas mallas curriculares no permite, eh, o la falta de flexibilidad de ellas, no permite que se pueda eh, a, a realizar esa adaptación permanente a, los, a lo que requiere el contexto. Y por otra parte, y eso no hay que negarlo, existe una enorme presión social por alcanzar la dependencia económica y el éxito que eh, no favorecen nada ese proceso de transición porque los jóvenes profesionales se dan cuenta que casi que tienen que aprender a ensayo y error todas estas habilidades específicas porque no se las dieron durante su formación universitaria. Entonces, entendiendo pues estas dificultades y que en realidad como decía Cristancho García, la malla curricular no tiene la posibilidad de ofrecer estos cursos específicos o módulos dentro de los cursos eh, para prepararse apropiadamente para el mundo laboral. Pues digamos que los eh, jóvenes profesionales están por su cuenta y eh, esto se puede resolver a través del desarrollo de los cursos MOOC. Los cursos MOOC, como ustedes saben, son... Cursos que están en línea, son abiertos y masivos y esto permite que se dirijan a un amplio público sin las restricciones que establece un sistema educativo formal o de pronto la necesidad de tener requerimientos previos y una vinculación a una institución. Su carácter masivo eh, y de aprendizaje autónomo Favorece el desarrollo de habilidades específicas, pero sobre todo la divulgación del conocimiento y además acercar al público hacia las instituciones que lo ofrecen, de tal manera que genera una ventana o una oportunidad de llevar el conocimiento a quien realmente lo requiere, como lo indica MediaDax en el 2018. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar y evaluar el curso MOOC Introducción al Mundo Laboral con el fin de facilitar la transición de los jóvenes profesionales al mercado laboral proporcionando herramientas para la toma de decisiones en su camino y formación para la vida. En cuanto a la metodología para abordar dicho objetivo, hemos propuesto diferentes fases. Entre estas fases se encuentra la presentación de un perfil general del curso con unos contenidos básicos el cual fue analizado por la decanatura y el centro de proyección social de la facultad que al identificar como su, su pertinencia y eh, potencial para desarrollo fue avalado y apoyado para su realización. Eh, luego se identificó a través de este análisis que era necesario la existencia de una versión libre, la cual llegara masivamente al público sin ningún costo y una versión certificada la cual permitiera la implementación de tutorías personalizadas y el desarrollo de ejercicios específicos que favorecieran la realización de reflexiones particulares y personales o propios activas que permitieran la identificación de las necesidades que podrían tener con respecto a cada una de las fases propuestas en el curso. Estos objetivos, el objetivo de estos ejercicios reflexivos es orientar al participante en la elección del mejor camino en el mundo laboral acorde a sus intereses, talentos y habilidades, además de desarrollar un análisis y toma de decisión propia. El curso MOOC fue inicialmente planteado para los programas de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería en opción, modalidad de pregrado, ya que en los pregrados es donde se da la mayor necesidad sobre este tipo de formación. Entonces, estos programas de pregrado que se abarcarán o se abarcaron dentro del curso MOOC son el programa de biología, el de ingeniería de sistemas, el de ingeniería electrónica, el de ingeniería ambiental y de ingeniería de procesos, los cuales eh, llevan diferentes ritmos de desarrollo acorde con la evolución del material audiovisual y de contenido específica para cada uno de ellos. ¿Cómo se hizo el desarrollo del material audiovisual? Inicialmente se desarrollaron guiones y presentaciones técnicas interactivas aprovechando los recursos de la G Suite, los cuales se llevaron a la plataforma gratuita Genially eh, permitiendo el desarrollo de presentaciones mucho más interactivas y que permitieran generar eh, una interacción entre el participante y el contenido. Para la grabación de los videos, se implementó una estrategia que involucró la grabación simultánea a través de Google Meet, eh, utilización de la grabación de, en, en celular Motorola One Fusion y eh, con la cámara Canon EOS Rebel T6, las cuales estaban presentes en cada momento de presentación y de esta manera, se generaban diferentes fuentes de tomas y videos las cuales fueron seleccionadas y optimizadas para definir las condiciones de grabación ideales para el desarrollo del material audiovisual. Dado que cada programa de pregrado tiene unos aspectos específicos que era importante resaltar y cubrir además de la necesidad de incluir testimonios específicos que permitieran enriquecer la percepción de los participantes se incluyó dentro de los materiales audiovisuales mate, eh, grabaciones que fueron desarrolladas por los respectivos directores de programa como el ingeniero Elvis Pérez de Ingeniería de Sistemas, el profesor Jesús Vázquez del programa de Biología y la ingeniera Carol Vaquero de Ingeniería Electrónica. Para eh, Ingeniería eh, Ambiental nos colaboró también el eh, ingeniero químico eh, Diego Pardo. Eh, estos eh, desarrollos de contenido para ingeniería ambiental y de procesos eh, están en proceso de desarrollo debido a que el proyecto está actualmente en ejecución. En cuanto a la participación de egresados, a través de los directores de programa se llevó eh, en contacto con algunos de ellos de tal manera que ellos Pudieran contar sus vivencias a través del campo profesional, desarrollando videos cortos de máximo 5 minutos en los que ellos contaban qué les aportaba el programa, qué hacían en su quehacer y qué era lo interesante que podría ofrecer a las personas interesadas. Los videos como tal, todo este material eh, audiovisual fueron editados a través del programa Filmora en versión gratuita para mejorar la calidad audiovisual del producto, generando eh, el, eh, una edición muchísimo más fluida y que pues, se buscara llevar el contenido clave eh, para el público participante. En cuanto a la evaluación de ese curso, porque es importante realizar un proceso de aceptabilidad en cuanto a contenido y calidad del mismo, se implementó una serie de encuestas orientadas al público que podría estar interesado en el contenido de los cursos. Entonces, estas encuestas fueron desarrolladas a través de Google Forms y cada encuesta contenía dos videos, uno de presentación o bienvenida general de los contenidos del curso MOOC y uno de muestra que contenía una presentación específica para el programa de interés eh, donde se presentaba un tema eh, el cual era la elección del perfil profesional considerándolo como uno de los fundamentales para orientar el desarrollo del curso MOOC dentro de eh, la iniciativa eh, que se está planteando. Entonces, estas eh, encuestas fueron, fueron difundidas a través de los correos institucionales a los diferentes programas y también eh, fueron difundidas a través de redes sociales como Facebook para facilitar el, el, el acceso al público participante y también tener un universo más grande de encuestados posibles que analizaran los materiales. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante estadísticas descriptivas y por nubes de palabras desarrolladas en la plataforma WorkClubs.com. Ya que el, el desarrollo de este, de este curso implica una experiencia bastante interesante y novedosa para nosotros como desarrolladoras, ya que no somos formadas en producción audiovisual, eh, fue necesario eh, desarrollar un diario de eh, experiencias y de percepciones por parte de nosotras como desarrolladoras. Este diario se implementó en el Google Drive eh, como una estrategia de desarrollo colaborativo, la cual eh, se dividía en varios aspectos. Uno que tenía que ver con la preparación, otro con el aprendizaje tecnológico, otro con el desarrollo de contenidos, otro con la búsqueda de material y finalmente con las menciones o comunicaciones informales que hemos recibido de percepción del público y que no estaban representadas dentro de las encuestas. Resultados y discusión. Es importante en esta fase del trabajo identificar cuáles fueron los aportes generados. Se desarrolló un video de bienvenida de alrededor de unos 17.5 minutos y tres videos específicos para los programas de Biología, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica inicialmente con una duración de 35 a 45 minutos los cuales se dividían en un componente general, luego una serie, un componente específico la presentación de comentarios por parte del director del programa y en la sección final de testimonios. El total de material audiovisual desarrollado fue de aproximadamente 138 minutos, en tanto que los materiales correspondientes a ingeniería ambiental y de procesos se encuentran en preparación y adecuación para su respectiva difusión mediante encuestas. Con respecto al análisis de aceptabilidad, se contó con la participación de 37 eh, encuestados los cuales se distribuyeron de la siguiente manera 24 personas para biología, 6 personas para ingeniería de sistemas y 7 personas para ingeniería electrónica, los cuales corresponden a estudiantes, egresados y docentes. Como resultado, se obtuvo que, en general, los encuestados consideraron que el contenido es pertinente, aplicable y valioso para su ejercicio profesional. En este sentido, en la nube de palabras podemos rescatar que la mayoría de las palabras que fueron utilizadas por los encuestados para describir la pertinencia del contenido fue que sí, era muy pertinente y que reflejaba en sus contenidos la realidad y la necesidad de desarrollo de habilidades y herramientas necesarias para la reflexión y también para abordar el mundo laboral como profesionales con una adecuada percepción. Para ello, el, el aporte de claves, bases, alternativas, consejos y guías fue fundamental para el desarrollo, la percepción o la decisión de que podría ser eh, de interés el contenido que ofrece el curso y que los participantes podrían estar interesados en tomarlo como eh, estudiantes. Es importante resaltar que llamada y lavado en 2018 indican que la, la falta de una adecuada orientación a nivel de los estudiantes de pregrado y su ingreso al mundo laboral es lo que genera como ese conflicto y esas situaciones eh, descritas en la presentación del problema. Por lo tanto, si este tipo de curso MOOC se implementa y es pertinente y tiene contenidos de calidad, pues eso facilita este proceso de transición y obvia algunas de las fallas que pueden estar involucradas en la falta de flexibilidad de la malla curricular como lo indica Cristancho García en el 2006 y también eh, digamos en las necesidades de establecer otro tipo de modelos de diseño curricular como lo presenta Martínez y colaboradores en 2012 que sean más pertinentes y más conectados con lo que requiere el contexto. En cuanto a la calidad audiovisual, algunos de los encuestados sugirieron reducir la duración de los videos, aumentar el dinamismo en pantalla, ya que en las encuestas no se podía interactuar directamente con las presentaciones, sino que se debía observar un video donde la, la capacidad de interacción con la presentación fue limitada. Cosa que no va a ocurrir dentro del contenido del curso, ya que... Eh, las personas que opten por la versión paga sí podrán eh, tener esa capacidad de interactuar con cada uno de los elementos puestos dentro de las eh, láminas que comprenden la presentación. Eh, otro aspecto interesante que fue indicado por algunos de los eh, encuestados fue la necesidad de ajustar la iluminación del recuadro de la presentadora. Eh, todas estas sugerencias han sido tenidos en cuenta y efectivamente eh, pueden obedecer a las necesidades de contenido y de, digamos, de estímulo que están siendo generadas por las plataformas de entretenimiento que generan videos cortos de optimísima calidad eh, audiovisual con un contenido muy pertinente y que su duración no excede los 10 minutos, entonces este estímulo y, esta, y este condicionamiento que tienen los jóvenes con respecto a este tipo de materiales audiovisuales pueden explicar estos comentarios que hemos recibido tal cual como lo indica Gómez y Gómez en 2018 y López y de Castro en 2018 también. Entonces eh, estas sugerencias serán acogidas y el esquema de presentación de los videos será significativamente eh, recortado, no perdiendo calidad, sino generando subcontenidos o subvideos que los cuales se dividan estos temas que originalmente se habían presentado. Con respecto a eh, si realmente considerarían pertinente tomar el curso, ¿cierto? de acuerdo a lo que pudieron observar en la muestra, eh, fue positivamente valorado y con una importante aceptabilidad por parte de los encuestados, destacándose que los programas con mayor eh, aceptabilidad eh, o los encuestados con mayor aceptabilidad con respecto al curso fueron el programa de biología con un 88%, el programa de ingeniería electrónica, con aproximadamente un 85,7% y eh, finalmente el, el de Ingeniería de Sistemas con un 57,1%. Eh, es importante destacar que eh, se han recibido comentarios positivos por parte de egresados y estudiantes y no solamente de la institución, o sea, de la Universidad de Los Llanos, sino también de instituciones externas como la Universidad Nacional de Colombia, o de instituciones ed educativas como la institución educativa Gu eh, Guatiquí. Dentro de la experiencia de los desarrolladores queremos destacar eh, que específicamente nosotros eh, podemos identificar algunas necesidades muy sentidas en cuanto a esta temática. Por ejemplo, de mi parte como testimonio puedo afirmar que a pesar de ser un tema de gran interés para los profesionales se encuentran pocos recursos técnicos y estudios que permitan asesorar de manera más idónea a los jóvenes. Y esto lo hemos percibido eh, al hacer las búsquedas de material científico para respaldar el desarrollo de nuestro trabajo donde la mayoría de los materiales que se encuentran obedecen a artículos de periódicos o a recursos tal vez no muy técnicos y que limitan nuestra digamos nuestra capacidad de asesoramiento, viéndonos obligadas a utilizar más los testimonios y la percepción de egresados como eh, recursos fuente, es decir, muy primarios, para poder eh, desarrollar cada una de las temáticas que fue propuesta para el curso MOOC. En la parte de la experiencia de desarrollo de Giley Angélica Rincon Blanquizet, ella indica que ha sido enriquecedor profundizar en el desarrollo de contenido audiovisual buscando las mejores estrategias para que los recursos utilizados sean amigables, atrayentes e interesantes. Debo resaltar que nosotros no somos formados ni en la parte de psicología o en eh, psicotécnica laboral, ni tampoco en producción audiovisual. Estamos aprendiendo muchos de estos recursos debido a la necesidad que percibimos dentro de nuestro público de interés. Y por esto, estos nuevos retos han sido de gran importancia para nuestra formación también, porque nos, nos permite ampliar nuestras habilidades profesionales. Como conclusión, podemos destacar que esta experiencia ha sido muy valiosa, ya que el desarrollo del curso MOOC permite el enriquecimiento de las habilidades de la comunidad académica, favorece la conexión con los egresados y con los estudiantes de finales de semestre, así como con el público que pueda tener interés en la temática del curso. Esto propende por la visibilidad de nuestra institución de nuestra facultad y sus respectivos programas así como con la conexión que se establece entre la universidad y los actores sociales de nuestra área de ámbito regional y por qué no nacional e internacional ya que todos los contenidos en su forma, en su forma gratuita quedarán disponibles en la web para que cualquier persona los pueda consumir. Como recomendaciones obtenidas a partir del desarrollo de este trabajo, podemos identificar que es tan valioso el ejercicio que debería llevarse a un público un poco más amplio. En este sentido, sugerimos que se implemente el uso de subtítulos en lengua indígena, como por ejemplo la lengua indígena Sikuani que, que, que es la que maneja los grupos lingüísticos de, o étnicos de nuestra región, de la Orinoquía, así como la traducción en inglés que permite reforzar el dominio de una segunda lengua en los jóvenes profesionales y estudiantes, así como la traducción de los contenidos al lenguaje de señas para favorecer el uso de estos recursos por parte de las personas que tienen diversidad funcional. No solo esto es importante, sino que también eh, se debe considerar o sugerimos considerar que se realicen ajustes o desarrollos de contenido del curso, muy similares para otros programas de la facultad como lo que eh, comprende la, la línea de posgrado, dada la relevancia de hacer la conexión pregrado a posgrado para el enriquecimiento de la formación profesional, así como a los programas de otras facultades, lo cual favorece la digamos, el enriquecimiento de la formación de academia y también la visibilización de las eh, oportunidades que ofrece la universidad en el contexto nacional e internacional. Estas fueron las referencias consultadas durante el desarrollo de este trabajo. A todos agradecemos su atención y esperamos que este contenido sea de gran interés y un, un aporte muy relevante para los jóvenes y para el público en general de la región del país e internacionalmente. Precisamente si están interesados en conocer un poco más del contenido que puede ofrecer el curso MOOC Introducción al Mundo Laboral, tenemos aquí una pequeña muestra que les ilustrará su estructura y contenidos específicos, así que no se lo pierdan.